de mañana, gracias por permanecer con nosotros, en este momento escuchamos a nuestro compañero Fulvio Ureña Ay. y la exposición de su tema Muchas gracias Carolina, gracias Wagner Yerjan, como le dicen Yerjan. de maldad cuando Ye le ponen esos apodos. Es mi nombre Yerjan. Yan Wagner sí. es el apodo para la gente que me conoce. Por y Belice. Los dos y lo que no me conoce. Te agradezco tu comentario, sigue escribiendo. Sí, sí, sí. No me le dé café a Yerjan. No, no, no. Y Yo cuando yo vaya a Salcedo y Belice me ¿Y va a recibir ¿qué? allá con los brazos abiertos. Tú sabes que sería bueno que fuéramos juntos. Sí, verdad. Y no, no todo, sí. todos vamos sí. y todos. Recuerda que vamos para Salcedo. Eh, esa zona eh, Azul. Vamos para allá para un restaurante, sí. de Tenare, específicamente. El 17, después del 17 sí. de febrero, vamos para allá sí, sí. porque Fulvio va a pagar algo. Sí. Ay. Pero anúncialo. De una apuesta que va a perder. Eh, yo aquí estoy apostando. ¡Ay! ahí! Apostando ay. con Yerjan. ¡Ay! Que el PRM y las fuerzas aliadas ay. van a sacar más municipios y distritos en el país que el PLD. Y, si yo ay, pierdo. Le pago la cena en lo más sur. Sí, en un restaurante, en un restaurante. En un restaurante. Un restaurante. La, la bueno, pregunta. si no es un restaurante. Si yo gano... Al equipo. No, entonces a, tiene que pagar. A la Al la equipo, cara. a todos. Estamos y todos yo, involucrados. Y yo, como, como he hecho un pronóstico de que el PEL y ojo que yo no necesariamente con el PLD pero que en función de lo que dijo Galo Galo Galo dijo país. que están empatados lo que significa que el PRM perdió eh, la, la, la mayoría de las eh, sindicaturas a nivel del país entonces yo creo el, que el PLD va a ganar la mayoría de las sindicaturas que a usted le duela lo que yo estoy diciendo solamente sí. lo cree él cuando se acuesta y sueña es fácil el diecisiete con su almohada aquí él sueña que van a ganar la mayoría de las alcaldías Dos Bien, hoy yo les traigo lo que fue lo acontecido ayer de la visita de Luis aquí a San Francisco de Macorís. Como él está andando, caminando todo el país y apoyando a los alcaldes. También vino a apoyar a Siquio NG de la Rosa aquí a San Francisco de Macorís y a apoyar a Hochi en las Guaranas. Y con relación a su espacio aquí, yo quiero mostrarle el, el primer eh, video el primer video, para que usted haga comparación con lo que pasó aquí el jueves, con la nefasta marcha de caravana que tuvieron ellos el jueves. Ahí está Luis, Luis Abinader. Ahí es tú, eso es cuando estaba en... ¿Lo pueden subir el audio? Ah, pero está lleno. Eso fue, eh, eso fue en, en, infantino, eso fue infantino, ah, eso okay. no es lo de nosotros. ...donde quiera va Luis Abinader con sus... Octavos. Yo quiero que pongan el de San Francisco de Macorís. Que pongan el de San Francisco de Macorís. El otro video. Bueno, así son los recibimientos donde quiera va Luis Abinader. Sin picapollo, sin 500 pesos, sin un suéter por 500 pesos para que se lo pongan, sin una gorra con 500 pesos para que se la pongan, sin llevar eh, eh, militares rasos vestidos de... De los colores que quiere el candidato oficialista Sin amenazar a los empleados Folio. Que iban con una lista A, a, a, a las clínicas, a, a los centros de salud Y tenían que, llamándolo por su nombre Y tenían que, que montarse en la guagua Para ir a, a, a la actividad oficial Sin nada de eso, voluntad Solamente eso, voluntad Folio. Voluntad de cambio, necesidad de cambio lo que estamos pasando en este país, tenemos que enfrentarlo entre todos, entre todos, sin un solo problema resuelto, sin uno solo. Y ese problema de la seguridad ciudadana, y ese problema de los feminicidios, que no se ha tratado con el profesionalismo que se merece, y ese problema de nuestros jóvenes desempleados, y ese problema de la salud, y ese... señores, no, pode, no podemos ser indiferentes ante lo que está pasando. Y por eso la gente recibe a Luis Abinader así. Veamos ya el de San Francisco de Macorís y está listo. Pero ahí ¿y eso. No, Pero qué diferencia la del PEN. Señores, nos se lleven de caravana. Ajá, déjense, Pueden abrir la foto Déjense como estar que llevamos acá. Yo puedo, pre... Julio, ¿tú me permites presentar un video que mandaron ahí de, de la caravana de, de, de Abinader? No. No. Tenemos ah, dos minutos yo... no. ahorita, tú los ah, lo presento ahorita. Resulta, lo más importante ahí... Una de las cosas importantes, pero bien importante, es que la mayoría de las que estaban ahí eran mujeres y jóvenes. Las mujeres tomaron la decisión de cambio. Los jóvenes tomaron la decisión de cambio. Y le van a coger todo a estos corruptos del PLD. Todo. Se lo van a coger. Pero eso no va a doblegar la voluntad de cambio que ya tiene el pueblo dominicano. Y una de las cosas más importantes fue lo que Luis Abinader dijo ahí. ¿Qué dijo Luis Abinader? Luis Abinader dijo que va a darle apoyo a las alcaldías del país. Oye, Wagner, no importa de quién sean, le va a dar apoyo a las alcaldías del país. Que Luis es un hombre serio. ¿Por qué? Porque las alcaldías de cada municipio y cada distrito es el gobierno municipal que más rápido llega a las personas. Y aquí ha habido una dejadez con las alcaldías a nivel nacional, terrible. Y otra cosa que él mencionó en su discurso aquí en San Francisco de Macorís, fue el abandono que tiene la provincia Duarte, igual que la demás provincia del país, por la concentración de todos los recursos del Estado, en Santo Domingo, el Distrito Nacional y esas zonas metropolitanas y han abandonado a las provincias. Nosotros como provincia hemos sido abandonados por los gobiernos, especialmente por el gobierno de Danilo Medina. Aquí no se ha resuelto ni una sola, ni, un solo de, de, ni una sola de las demandas que aquí siempre se han en, enarbolado. Y la mayoría de las ciudades del país, por no decir todas, adolecen de drenajes de aguas servidas, adolecen de sistema de seguridad, adolecen de servicios básicos. Cuando él sea presidente va a atender a los municipios, a los alcaldes, dándole facilidades de inversión a los alcaldes y también a la población brindándole soluciones a las demandas. Esas soluciones que son tan sencillas, señores, como la Casa de la Cultura, Bellas Artes, cosas tan sencillas como esa. Aquí en San Francisco de Macorís hemos convertido nosotros el río Jaya en una cloaca porque la mayoría de los desechos y aguas servidas caen al río Jaya por falta de un alcantarillado pluvial y un alcantarillado de aguas negras. Y una planta de tratamiento eficiente que funcione. ¿Por qué? Porque han dejado olvidada la provincia. Y ahí está la manifestación de franco-macorizanos, no personas importadas, franco-macorizanos que sienten la necesidad de un cambio. Nosotros, a pesar de iniciar la marcha aquí en San Francisco de Macorís, con dos horas de retraso, la gente esperó. Aguantó el sol de la una, aguantó el sol de la doce, aguantó el hambre, aguantó todo para estar presente ahí, con voluntades uniéndose uno a otro para manifestar su apoyo al cambio, manifestar su apoyo a nuestro alcalde Siquio NG de las Rosas, que mucho ha brindado a, este, a esta provincia, a esta demarcación, a este municipio. Manifestó. Su apoyo al síndico Hochi de, de las Guaranas manifestó su apoyo a nuestro presidente Luis Abinader. Excelente, bueno, ahí está muy bien. Mira, eh, nosotros eh, en este momento tenemos, vamos a conectar con WhatsApp y ahí podemos presentar el video está muy bien. y ver qué nos dice la gente que han opinado mucho en relación al comentario. Me lo dije que no se lleven de, de caravana. Silvio. Vamos a ver, iniciamos con bueno, Roberto. Ya no lo dije. De acá de San Francisco que dice Díganle a Yerjan ahora... Que ya su equipo, la Junta Central Lo hubiese manipulado Ajá. Díganle que por qué No los revisaron en el momento que Leonel exigió la revisión ah, okay. Díganle que cuando un alma lanza Un proyectil, que cuando Lavan con vinagre, con agua tibia Para ver si aparecen rasgos Que se utilizó desa Desaparece todo en... Así mismo pasó con el equipo de la Junta Central En Internet electoral. no, usted se equivocó eh, buenos días, el señor que, eh, Marvel y Santos nos dice Buenos días, el señor Que le dé gracias a Dios Que nunca ha estado en ningún tipo de problema Judicial, Yo y sí. si lo ha Estado, le han resultado En todos, solo está La justicia Cuando la toman Por su propia mano, oh, dice yeah. Mar, Mar Marvel, la venganza privada Entonces, 6450 tener... Dice aquí la justicia Mucha gente, pero... Ok, no, bueno, él dice mucha gente, pero nada de propuesta. Qué pena, Binader. Dice el 6450. No, eso también es falso, porque él, él es el único eh, candidato que está haciendo propuesta. No podemos sí. venir aquí a decir lo que no es tampoco. Y eh, entonces continuamos con Dominga Mendoza, que dice, y lo mejor de todo, Fulvio, sin darle cajita a nadie. Oito, el Fulvio. cambio va, dice cajita, Dominga. Cajita. Damaris de acá de San Francisco dice Buenos días. Me consta lo que dice Fulvio. Era increíble cómo se acercaban las personas a que le dieran banderas, a que le dieran suéter y gorras de manera espontánea. No se lleven de bueno. Entonces tenemos a tenemos el video. Lo vamos a poner ahora. ¿Cuál es el mío? Tú mandaste un video? Ah, sí, vamos leo. a verlo para vamos que yo... a ampliarlo. A Miren que a, que a mí me agrada Binader me agrada Binader. Con Sí, el, el video que yo mandé ahí, de, pero me acaban de enviar este video. Miren lo que yo le... Miren lo... Eh, eh, eh, eso me lo enviaron. Yo no sé. Pero ese es Abinader que va ahí delante y miren la caravana. Eso aquí en San Francisco de Macorís. No se lleven de caravana. Yo no estoy diciendo que Abinader va a perder o va a ganar. Lo que yo estoy diciendo es que no se lleven de si fulano llevó gente o no llevó gente. Eso no tiene nada que ver. Eso, eso no tiene nada que ver porque hay momentos en los que usted, por ejemplo, logra aglutinar mucha gente en un punto y hay momentos en los que usted no logra, eh, eh, que queda vacío. Miren esa parte ahí. ¿Usted me entiende? O sea, no podemos venir eh, a, a decir, ah, Gonzalo no trajo gente. Ahí no hay, maldad, ahí hay maldad. hay maldad. Todo el mundo tiene gente. esa foto tan editada. No, pero es está ahí, pero... pero, sí, pero de... el video. Dale comparando otro video. del que otro video. Dale que pero a usted mira, le duela lo que yo digo, es una cuando cosa. No, cuando nos estábamos reuniendo, dije que comparándola, di que comparándola. Si no, mira, no, Yeryan, que, que tú te prestes a Ay, eso, Lina, eso vergüenza. No, eso no, eso no Que tú te, te, te, te prestes preste a eso, eso, eso da sí, vergüenza. Eso es manipulado. Eso no que no, no da no vergüenza. Que tú estés manipulando. Amor, está cargando, calmaos. Que tú estás manipulando. Eso es manipulado. Mira ese video, el alcalde de San Francisco. Que tú estés manipulando eso, el El de San San Francisco. Eh, en la caravana de Gonzalo iban unas mujeres con rolo y él dijo, yo le voy a pagar 10 mil pesos si hay una que sea de San Francisco. ¿Sabe qué? Apareció una. Ah, Porque mira, es pero que qué interesante tontería. Que es, ¿qué, que, es, que, a, es que se qué, ponen a hablar tontería donde quiera. Todos los partidos qué, tienen gente. Qué, qué, qué agradable que apareciera. La excepción fue de... que apareciera. El PLD y el y el PRM son los partidos que más tienen gente. ¿Tú me vas a decir a mí que no llevan gente a una caravana? Gonzalo. Coño, la, la pasión no puede llegar El al candidato caso. oficialista no consista ni siquiera pasión. Bueno. Mira, hay que tener mucho cuidado. Y más, un ejemplo, en el caso tuyo, Gerán, que dice que no eres PLDista ni demás... Pero ese video se ve claramente Y yo no soy para nada del PRM Yo soy de Alianza País Pero tú sabes que los partidos eh, Y quienes trabajan las redes Manejan mucho la manipulación Exacto permiso. Y ese video, al igual que todos lo hacen Que llamen la, llame, llame, la gente es lo Que, es que llamen la, llame, la gente Que llamen la gente Que llamen la gente Nosotros no hemos no manipulado gente. nada lo mire, de Nosotros no hemos manipulado nada Que llamen la gente Que llamen la gente Que llamen la gente la gente que Entonces, llamen, claro. lo que llamen. ¿Sabes lo que hacen los partidos políticos? Que llamen la gente. ¿Por qué que, no le dice a la que gente que llamen? una caravana, a, los actores a la gente que, que, que me está ahí. viendo, yo soy llame? doctor. sabe lo que hacen los partidos políticos? Que después de una caravana van a, que a, que de caravana, Ustedes van a sí hablar Ustedes sí manipular, nosotros sí no manipulamos. Fútbol. No, porque tú te eh, has dicho manipulador. Van. Ustedes son los partidos lo hacen Ustedes son manipuladores. Nosotros no hemos manipulado nada. Nada. Nosotros no hemos manipulado nada. Ahí está. Que llamen la gente. Oye, la pasión política está cegando a mucha gente. Abre el teléfono. La pasión política Abre el teléfono. ¿Buena acción política tienes tú? No, pero hay que tener otros de mani manipuladores. ¿Quiénes manipulan son ustedes? Vamos a, a ver, buenos días. Buenos días, Carolina, por favor, yo quiero hablar, pero no me dejan. No, ah, no, no Yayan no, y Fulvio, Dale. no, no la dejan, vamos ¿Sí? a ver. Diciéndome manipulador. No, a ti, no, a todos los partidos. No partido. se ponga a nivel de Yayan, por favor. Vamos, te, vamos a sacarla no del aire a usted, porque aquí no, nos vamos ir respetando. No, pero no espérate, que, nos que nos saca yo voy a No, del aire, aquí no estamos, aquí no estamos para ir respetar. ¿Que a nivel de quién? Usted me está irrespetando. O sea, ¿cómo que no ponga a nivel mío? Usted me está respetando, pero usted llamar a este programa tiene que hacerlo con respeto, porque nosotros respetamos aquí a la gente. Este debate que estamos haciendo aquí no es en lo personal, así que usted no tiene derecho aquí a llamar, usted no tiene derecho aquí a llamar, y ojalá que pusieran el corto, muchachos, a, a insultar a nadie. Aquí nadie está por debajo de nivel ni por encima del nivel de nadie. Es un irrespeto suyo usted llamar a este programa para, para hablar de, de, de nivel. No, no, no. Mira, no lo, vamos lo que sí es cierto Que la manipulación se da En los Me medios de cada todos. partido Y cada partido lo, lo usa a su favor Entonces, en el caso de ese video Se ve claramente que es un video editado Y aún bien esto, no necesariamente Quiera decir que en la caravana No había gente, posiblemente se estaban formando Porque se ve eh, Como que estaban yendo al punto de encuentro O algo así Vamos nosotros a continuar entonces con Whatsapp eh, Ay, Continuamos se con se Berlina no... Que dice, Yerjan, ese revoltoso, le da espíritu al programa, no le den café. Fulvio, no comas ese día para que comas mucho en esa cena que va a perder Yerjan. Y pide langosta, dice la doctora. Escriba, doctora, escriba otra vez. Continuamos con José Amparo que dice, ay hombre, Fulvio, Abinader es como la tallota de Desabrío. Ful... Y bueno, que sirve hasta para dieta. Fulvio y Abinader en una... Yo oye Fulvio, pero la gente no es fácil. Fulvio y Abinader en una caravana es un mortuorio. Pero José, ¿y qué es esto? José, ah. es que tú eres hombre. Nosotros <risa> estamos para las mujeres, Le mandamos ah, bueno. besos y abrazos. Y Delio Antonio Mercedes nos manda un vídeo eh, y nos dice así son. Delio, escríbanos, por favor. Bueno. Eh, Casilda Cruz dice, ese programa debe de, cambi debe de cambiar de nombre y escúsenme, ya no es el mismo, dice claro Casilda no. Cruz pues de Tenares, Casilda, eh, Noemí de Los Piantini nos dice buenos días, por favor, Yerjan, el que está ganado no pelea, Gonzalo 2020. Están apoyando no, pero yo todo, ya. no. No, no. no pueden. A mí no ¿y pueden. ¿Y por qué ay. será que ella piensa eso? Buenos días, Altagracia Gerald, di, sí, sí. Dice Altagracia. Buenos días. Luis es el que va. Es para afuera que van en mayúscula. Veinte años es demasiado. Punto. Eh, coman berenjena a diario. A ver. Dice el 2270. Dice él: Está equivocado. No hay justicia. Vista al Valle está consiguiendo 100%. 100%. Yerjan está equivocado. Quiero los números de Vistal el número de Vista Valle todo. el día 17. Yo quiero el número de Vista Valle el día 17. Julie del sector Santa Ana. Vamos a hacer el paréntesis con Julie para recibir la llam llamadita y que no se nos vaya. Ten Vamos a ver. Este buenos programa. días. Sí, buen día. Sí, a su orden. Eh, Fulvio Marino te habla de que el sector Los Rieles. Mira. Hay una situación, y yo digo que los cambios son irrevocables. ¿Los? Porque los al PNV se le cumplió su cambios. tiempo. Mira, tú sabes que en ese los Riel, el PNV históricamente ha tenido fuerza. Tuve, nunca ha ganado, pero tiene su fuerza. Pero me apinó lo que pasó el jueves. Mira, ellos subieron, sacaron de aquí guagua, camioneta, digo, camioneta. En una iban como ocho personas y en la otra iban seis personas. Ahora, ¿qué pasa? Hubieron. Yo tengo un video que lo que te lo voy a mandar, donde. Dos personas se le apiaron porque no le dieron el dinero. ¿Tú entiendes? Entonces, yo vi otra cosa, que ese video me lo van a mandar, que yo lo solicité. En la 27 de febrero, la Bienvenida Fuente Duarte, andaban varios camionetas recogiendo banderas y gorras. Y, ya, y me iba una, una camioneta llena de gorras y, y banderas de las que iban tirando la gente. Porque la gente, después que le coge los 500? vota la gorra y bota eso, la gorra. Eso es twitters. típico. Entonces, esa es una realidad... Que nadie, ni Yan Yan ni nadie, porque hay que ser respetuoso, y yo estoy de acuerdo. Claro. Pero es que la realidad del pueblo son innegables, señores. Miren en la buena que hacen. No pueden poner un ficha, no pueden poner una encuesta, no pueden poner nada. Fíjense, entren ahora, porque ustedes vean. De cada 100 gente, 98 opinan en contra de Gonzalo Castillo. Entonces, eso es una realidad que nadie la puede cambiar. Sí, pero eh, debo voy a la gente que no es Gonzalo, el que eh, eh, no, no es a la presidencial que vamos ahora. Oiga vamos. lo que le estoy diciendo. Pero ella no se es lleven, candidata de no Gonzalo. No se lleven de Caravana. Ella es candidata, de, ella es candidata de Gonzalo y de Miren, Miguel Vargas. Amigo ¿sí, de o no? de los Riele, ¿Sí o no? Pero espérate un momento. Pero es candidata de, de, de Miguel Riele. Vargas y de Gonzalo, ¿sí o no? Muchachos, anota la fecha. Quien eh? vota por ella está votando Riele, por Miguel Vargas y por Gonzalo. Nuevo, vamos a WhatsApp, con, vamos a WhatsApp. WhatsApp.